Habló el hermano de Sergio Denis. Carlos Hoffman rompió el silencio en Crónica HD antes de viajar a Tucumán tras el gravísimo accidente que sufrió el artista mientras brindaba un show. Las imágenes. En la nota. Antes de viajar a Tucumán, el hermano de Sergio Denis, Carlos Hoffman habló con Crónica HD sobre la salud del artista, que cayó desde el escenario mientras brindaba un show. El director musical Emilio Valle me acaba de mandar el informe del hospital. Tiene una fractura de cráneo y tiene otras fracturas, como la costilla y la clavícula. Hablé con la directora del hospital y me comentó todo esto. No tenemos otra comunicación, dijo Carlos. Además agregó, es lógico después de una cosa de estas, te van a tener toda la noche en observación. Está en terapia intensiva para tenerlo mejor cuidado. Y hoy durante el día verán qué pueden hacer. Los muchachos del equipo me dijeron que Sergio volvió de la platea al escenario. Tal vez se habrá encandilado. No vio el borde se cayó, agregó. La novia de Sergio Denis contó cómo fue su última charla, no lo noté bien. Verónica reveló que fue lo último que le dijo el cantante, minutos antes de sufrir el terrible accidente en un teatro de Tucumán. Los detalles, en la nota. Mientras estaba cantando Te llamo para despedirme en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, Sergio Denis cayó del escenario a 3 metros de altura. Por este motivo, tuvo que ser derivado de urgencia al hospital Ángel Cepadilla, donde está en terapia intensiva. Su hijo y su hermano ya viajaron a Tucumán para estar junto a él, aunque su novia dijo que no desea ir a verlo. No voy a viajar a Tucumán, sé que está toda la familia, recen mucho con él, es una persona increíble, dijo la joven en diálogo con el noticiero de la gente. Además, contó cómo fue la última charla que tuvo con su pareja. Lo escuché raro, estaba cansado, hablamos justo antes del accidente. No lo noté bien, lo noté caído. Una vida intensa y solitaria la de él. Con respecto a la caída, dijo, lo único que sé es que se podría haber caído Sergio como un operador de sonido, es imposible salir ileso de tres metros de profundidad. Nuevo parte médico de Sergio Denis, su estado clínico empeoró. La doctora Olga Fernández brindó nuevos detalles del estado de salud del cantante, quien sufrió un accidente el lunes por la noche. Entérate más, en la nota.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 El Hospital Padilla de la capital tucumana dio un informe sobre la situación del popular cantante, luego del accidente que sufrió tras caer de un escenario en el Teatro Mercedes Sosa. Todos los detalles. El Hospital Padilla, ubicado en Alberdi 550, en San Miguel de Tucumán brindó este martes a la madrugada el parte médico sobre el estado de salud del cantante Sergio Denis, que llegó de urgencia desde el Teatro Mercedes Sosa, luego del terrible accidente que sufrió tras caer del escenario. paciente de sexo masculino ingresó a la guardia del Hospital Padilla a las 21.45 horas en grave estado, luego de sufrir una caída con múltiples contusiones comienza el comunicado. En el ingreso se le realiza proceso de intubamiento y se estabiliza hemodinámicamente.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 hemotórax bilateral con fracturas costales. Asimismo, presenta fractura de clavícula y escápula explicaron desde el hospital. Se decide colocación de monitoreo en quirófano donde el paciente se encuentra actualmente y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 Las autoridades del centro asistencial informaron que el próximo parte médico se realizará en función de la evolución del paciente. Los familiares de Sergio Denis ya fueron informados de su delicada situación de salud por intermedio de los médicos del hospital, que se ocuparon de llamar a los allegados telefónicamente. Su hermano, Carlos Hoffman, quien también es su representante, contó que se había enterado por los medios y que estaba en Buenos Aires al momento del suceso. De inmediato, comenzó los trámites para poder viajar a Tucumán lo antes posible.